salario de los embajadores y cónsules. Aumentó el salario mínimo para el sector privado. Eliminó la jubilación para senadores y congresistas. Ajá. Eh, Ajá. Y Bueno, y dice aquí, es una señora que habla siete idiomas, ta. Entonces, el presidente de la república o Señal el gobierno. Señal de austeridad. Señal de austeridad. Bien, ¿no? Lo que hizo este, el presidente de, de, de México, que hasta el Palacio Nacional lo convirtió en un museo y alquiló, compró otro, o, una, otro inmueble desde el cual despacha como, como eh, edificio presidencial y vendió el avión y vendió el helicóptero. O sea, vamos a demostrar con eso. Entonces, uno, primero, a nosotros se nos ha dicho y se nos este eh, se nos ha repetido hasta la saciedad en las redes que el funcionario que salió menos, po, me, menos rico del gobierno de, de, de, de, de, Danilo. de Danilo y Leonel, del PLD, del PLD, porque aquí se quiere mucho hablar sí, de Danilo, sí, sí. queriendo, oye, la escuela le, le, le de Leonel pero, es más grande que la de Pero nada Danilo. más fueron 8 de los 16, ¿verdad? Bueno, eh, tal oye... El que menos dinero, según las redes, pues eso está ahí rodando. Yo no sé si es verdad. Sí, sí. Pero tampoco es a mí que me corresponde salir a investigarlo. Tampoco es a mí que me corresponde salir a investigarlo. El que más pobre salió, no recuerdo cuál es, pero recuerdo que tiene 1.050 millones de pesos. Jesús es santísimo. Y le voy a mencionar un nombre. Por ejemplo, el señor Felucho Jiménez salió Sale ahí. Mentiro verdad con 32.5 mil millones de dólares de pesos 35 mil millones de pesos sí, sí. ¿Mm? entonces ahí hay 400, 500 mil millones de pesos uno sí. vamos a revisar el historial del pago de los impuestos porque usted tú mismo cuando va y paga tú tienes que pagar impuestos por, por, por, claro. por, por todo Anticipo. lo que hace el doctor eh, Anticipo, sí. recibe un pago y hace una, una, una factura por una consulta y, y en le llama un 18 me, en 20, diciembre, y un, y un impuestos internos me manda una carta para que paguen en enero. Entonces, eh, oye, espérate, entonces estamos por ahí donde hay dinero. Pero los funcionarios del gobierno del, de, del presidente Luis Abinader se presentaron como multimillonarios todos. Vamos no, impuestos internos, fueron honestos, más honestos. Sí, sí, pero sí, pero vamos a revisar impuestos internos. En los últimos cinco no, años, ¿cuál era, su, ¿cuál era su fortuna en el 2015, para no irnos muy lejos? Eran 100 millones de pesos. Bueno, usted, vamos a exonerar lo que usted no pagó los impuesto ahí. Pero del 15 al 20, vamos a ver la declaración de pago de impuestos. No la declaración jurada, porque eso es de mentira. Eso lo hace el nieto mío tiene siete años. Porque la declaración jurada en este país y el informe que dan los políticos, los partidos políticos, de los cuatro que no, reciben en el, la Junta, es el mismo. El. Ay, Dios es una el, relación... Se parece a una vez que yo estaba en una logia y el tesorero decía, ingresaron 1.200 pesos por alquiler de silla. Y entonces se gastaron 25 pesos en esto, 27 pesos en esto, 24 mil pesos. Quedamos debiendo 100 pesos. O sea, lo recibí, él lo recibía y decía que lo gastó. Sí. Nadie le preguntaba en qué lo gastó. Entonces, nos vamos al caso de los congresistas. Estamos hablando de, de, de poner impuestos al sueldo 13%. Al uso de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, aquí todos los empleados, públicos y privados, cobran por tarjeta de débito, pagarán impuestos. Sí. El impuesto a, al GLP, a la importación GLP, que se cree que es al que importe GLP, y yo, como no importo GLP, se supone que no pago. Mentira. Y que lo, lo Inmediatamente se lo transfieren, ese al porcentaje, al, consumidor, al claro. consumidor final. No, eso dijo Paliza, que es el pobre no iba, no iba a ser afectado. No, a, a mentir, mentira del T. De. De. <risa> es, pero claro pero que, él, cree, él cree que, que una, antes de llegar al palacio yo le creía un poquito más pero oye, ahora le creo menos oye lo que sucede es que la, eh, cuando esa cédula dice política usted tiene que Oye, traer, el, el, sacho, eh, oh, pero... dos en pleno, en pleno proyecto de, de aprobación del presupuesto que va al congreso los congresistas ni sin mutan cuando ellos van a recibir ya ahora mismo en enero van a recibir una exoneración de la exoneración más barata que recibe un Antigua, y, un diputado es 150 mil dólares. Y cuando, dice, 5, y cuando dólares. dice el PRM que los los, los diputados y senadores eh, tienen libre albedrío para tomar decisión de si sí o si no, eh, eso, yo no veo eso como medio hasta con, con cinismo, ¿verdad? Porque explíqueme. No, no. de la, Ningún funcionario electo aquí tiene independencia. Pero, por ejemplo, por el mismo PRM dice que los sus diputados, sus, los sus legisladores tienen la libertad de, de, de, de votar por la por la o sea, su, asumiendo ellos su propia responsabilidad, o sea no tienen, lo que hacen es una, es una línea que le baja el partido que okay, se sometió al anteproyecto y se supone que los, los, los, la bancada del PRM va a votar a favor del presupuesto del anteproyecto okay. que está sometiendo Ayer, pero lo de menos oh, eh, Oye hoy es día de inocente mariposa que tú la, mayoría, haciendo, haciendo oigan, la mayoría de los diputados, sobre todo de la oposición en ese momento, candidatos de la oposición en ese momento en las elecciones pasadas prometieron, juraron y ofrecieron que iban a dejar de recibir el barrilito Ay, que sí. iban a dejar de recibir la exoneración. ¿Esa es ¿eh? la, pro, la promesa de campaña? Y hoy por hoy no hay tres diputados. ¿Hay tres? De, no hay tres, ¿cuáles? Digo, sí si hay tres. Eh, el, el, el, bueno, no lo manejamos, pero hay tres que, que renunciaron. A, no hay a, cinco entonces. Okay, no es? hay cinco. No hay cuatro. Que, pues, hayan, que hayan cumplido con eso. Y te repito, okay. se están alegando, justificando aprobar unos impuestos cuando ellos tienen cientos de miles de millones de pesos en ingresos adicionales. Señores. Ay, y, eso, oye, y eso me, me han venido de la Una exoneración, de, de, de, una exoneración de el presidente pasado de, del PLD, de, de la Cámara de Senadores, que duró como 15 años ahí siendo presidente de la Cámara de Senadores, se trajo, entre otras, en, en algunas otras oportunidades, ...se trajo un vehículo de 650 mil dólares... Ah, ...eso es más bien, de 20 millones de pesos... Usted, ...usted tocó el tema del asunto uh -huh. de, de, de los impuestos... ¿verdad? ...y ha mencionado una serie de, de, de, de áreas... ...por ejemplo, otro ejemplo... ...y van a la redundancia... ...el interés que ha mostrado el ministro de Turismo... Eh, ...Lets, alcalde, ¿cómo se llama? Sergio? David Collado... David Collado. Collado, Collado, Collado. De, ...de que el turismo vuelva a renacer con una serie de acciones, y alguien pone un ejemplo ayer de las, razo, de las razones porque veía que realmente ese interés del turismo, mientras no se toque esa parte, no va a, a volver tal vez a lo que era antes. Por ejemplo, él decía, oiga esto, que un pasaje aéreo de Nueva York a Puerto Rico está costando, creo que son unos 105, 110 dólares. ¿Con impuestos? El, impuesto? sí, el mismo pasaje de Nueva York Santo Domingo Cuesta alrededor de 460 470 ah, dólares eso no puede ser. Y eso obedece a, un, a una cantidad Extrema, antigua De impuestos que tiene Usted adquirir ese vuelo aéreo ¿Qué está pasando con eso? Entonces, fue este niño que lo dijo Que, que vivía más tiempo en Puerto Rico que aquí Él decía que en Puerto Rico el turismo, eso está, la gente está optando, claro, Puerto Rico que no tiene la atracción ni siquiera un mínimo de porcentaje que tenemos nosotros en este país. Por eso está atrayendo al norteamericano y a muchas personas a llegar a Puerto Rico por la facilidad que le está dando, por la facilidad que tiene de llegar. Óigame, 105 dólares creo que cuesta un, un bueno. pasaje de Nueva York-Puerto a Rico en este momento, en este momento. Dice que las playas están full, los hoteles en Puerto Rico están full porque la gente está optando, cogiendo como opción a Puerto Rico y es por eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Si el Estado Dominicano le presta atención a eso, es una manera eh, eh, extraordinaria para lograr que más personas visiten este país que tiene todos los atractivos del mundo para que lleguen. Pero para eso hay que dar facilidad. Porque si tú me dices que de Puerto Rico 105, 110 dólares que tu pasaje. Sí, pero mira, Víctor, es que la facilidad es la tienda. Por ejemplo, el presidente de la República, creo que a través del Ministerio de Turismo, ha establecido eh, tasa cero para cuando tú tomes prestado en el banco para irte de fin de semana, para hacer turismo interno. Ahora tú vas a coger 20 mil pesos para pasarte un fin de semana, viernes, eh, sábado y eh, domingo, y el, en de un hotel, y el lunes decirle al señor del apartamento donde tú vives que no tiene con qué pagarle Exacto. entonces aquí lo que se trata sí. es de canalizar o poner en, ma en ti las manos de tu poder subsanar tus gastos financiar tus gastos con ingresos suficientes claro. y tener oportunidad entonces de tu ir a, a, a, qué, a hacer ese turismo. Qué bonito, que tú, qué bonito pero, usted ir a vacacionar tomando dinero prestado. Eh, pero Víctor, así mucha qué gente. ¿Qué fin de semana más hermoso sería que usted tome prestado 20 mil pesos para irse el viernes? Tú sabes el qué hace el europeo y el, el, el, el norteamericano. Está, está ahora en octubre de vacaciones en, en República Dominicana. Regresa a finales de octubre desde la primera semana que cobra a finales de octubre él comienza a ahorrar, él en su casa uh -huh. y el año que viene él tiene, fina, él tiene ya ahorrado con qué venir a vacacionar a la República Dominicana uh -huh. entonces, lo de nosotros es que tome prestado no, lo que, mira, el gran impacto y si yo tuviera en el cerebro del presidente, es lo que hiciera el presidente se roba el país y no tiene ni que meter gente preso. que es lo que le piden la gente de, de la Marcha Verde que si en enero no hay presos, no eh, marcha verde, roja, amarilla y, y, y, y negra habrá, según los dueños de la marcha, oye. ¿Habrá, habrá, habrá marcha antigua? Vamos a Mira, manejar, y... vamos a arreglar ¿Eh? eso, vamos a arreglar eso. Pero oye, para terminar, el presidente de la república rompe el hielo simplemente con ajustarse a la ley. Se aplica la ley 105.13 que establece que el sueldo máximo en el, erario, en, en el, en el sector público es 450 mil pesos, incluyendo al honorable ciudadano privilegiado, el único en el país, gobernador del Banco Central. Ahí sí. 450 mil pesos sueldo máximo en el, en, en el Estado Dominicano. Y la diferencia que la meten en, en, en, en, el, en el presupuesto, y aún, así, que están todos los y aún así no podemos decir que eso es una acción que pueda mostrar o que dé síntomas de que haya austeridad. Porque eso que usted plantea, yo entiendo que lo primero, eso digo yo, que debió hacer el mismo presidente decir, ok, los primeros dos años, dos años, yo no voy Pero a... Pero que, este es que este año, es este año oye, es difícil hablar de impuestos. Oye, señor, serio, uno una, una de, la, de, la, de las mensajes que debió mandar el presidente y muchos de los funcionarios Comenzando por ahí, para, para mostrar que realmente hay una intención de que haya austeridad. Es decir, ok, en los próximos dos años yo voto en un suelo honorífico. Pero Antiguo, usted entra al gobierno y acá con una declaración. Usted dice que acá es un papel, casi 4 mil millones de pesos. Necesita usted eh, 100 mil, 200 mil pesos. Es uno, yo lo quiero decir con eso es que debió enviar ese mensaje de austeridad para que los otros que están a su alrededor también tomaran en cuenta la situación que vive este país, que vive el mundo y que vive este país de manera especial. Es una, o, o, o, otra, otra salida? Eh, a cada uno de los funcionarios que fueron declarados en su declaración, presentaron miles de millones de pesos. Vamos a poner un parámetro. Más de mil millones de pesos, que devuelvan el 40%. Mil por cuatro en cada uno de ellos, mil millones de pesos son 400, son eh, 40 millones de pesos. ¿Cómo es por que cada el 40% de, de lo que declararon en fortuna. ¿Cómo? Que lo devuelvan, aporte al país si tú quieres la cuenta. Ah, pero usted fue mal. Yo no. estoy hablando del sueldito. Hablando no, no, no. <risa> el, que, el que presentó declaración jurada con más de mil. Oye, le estoy dando mil, novecientos mil millones de pesos, le estoy dando. El que tenga más de mil millones de pesos, que devuelve el 40% por ciento de, de, de esa fortuna. y echamos para el, el cheque país. simplemente va a decir contribución al desarrollo de la nación. Antigua, gracias, gracias por estar con nosotros como cada jueves aquí en Contacto Diario, así que el próximo jueves, Dios mediante, volveremos a reencontrarnos con otro segmento de política a otro nivel. Me dejó en el aire lo de la, la, lo que podría decir hoy el presidente eh, Luis Abinader con respecto a a ese ruidito que le ha causado que diga que, que, diga que él es el presidente de la de, república la, él es uno de los más el más rico de los funcionarios y que él lo que gane 500 mil pesos no se justifica que el gobernador del banco central gane un millón ni que el de la superintendencia de bancos o el de seguro gane 900 mil 900 mil pesos lo, ni siquiera él bueno pero él podrá decir que él dona lo de él pero que no le pague un millón a otro porque aunque no hubiera ley, la simple comparación, pues yo te voy a decir una cosa. ¿Es posible que un empleado tuyo gane más que tú aquí? Pues eso no es posible. Sí. Porque eh, aunque, eh, aunque te este programa, de este programa fuera del canal, y tú ves que los dueños del canal le pagan a un camarógrafo más que lo que te pagan a ti, que eres el talento, que eres el que te vas a, a dirigir... El, lo pero el de, lo tele el de, telecom el de telecomunicaciones gana más que el presidente el de telecomunicaciones y el de bancos banco, banco central verdad no el de telecomunicaciones